de todo el mundo os está hablando luis desde madrid aquí que estamos en estado de alerta que nadie puede salir de casa salvo cosas muy contadas y estamos también con haciendo una reunión por zoom con los Prilines que... que cada uno está en alguna parte del mundo Vale. Eh, bueno vamos a seguir hablando estamos en vivo en directo prisline siempre emite en directo mm, saludo a los que veis luego este vídeo si no estáis todavía suscritos os aconsejo que os suscribáis y así en los próximos vivos podéis participar como ellos, ¿vale? Ya que siempre emitimos en directo la suscripción con campanita y, y vamos a hablar, pues ya de, ayer hicimos uno del estado de alerta en España, pero es que yo ya por lo que estoy viendo es estado de alarma en todo el mundo, en todo el planeta. Están cancelando vuelos, acabamos de ver que en España, ojo, acaban de restringir la entrada, pero por tierra, cuidado, de aeropuerto todavía no. El que venga por avión, no, la han restringido por tierra. Y, y bueno, vamos a hablar de lo que queráis vosotros, aunque yo creo que lo más importante es ahora que hablemos de esta situación mundial, ¿vale? Porque ha paralizado todo, me han dicho los abogados, que todas las citas están suspendidas, todos los trámites congelados... Eh, las, las, las oficinas de extranjería están con servicio mínimo, solo se pueden atender casos muy especiales y el resto tiene que ser telemáticamente aunque hay abogados que ya lo están haciendo de forma telemática vale todos los plazos están suspendidos de momento por 15 días pero como este estado de alarma eh, ya nos está diciendo el gobierno que va a durar más de 15 días pues eso pero vamos no os agobiéis porque todo queda congelado ¿vale? las prescripciones quedan congeladas y nada, que el que quiera participar en futuros vivos, que siempre emitimos en vivo, solo tiene que meterse en Telegram. Debajo del vídeo de este y de todos los que hace Prisline nos dejo el enlace al grupo de Telegram. Somos ya más de 3.000 personas en todo el mundo que nos ayudamos entre nosotros sin ningún interés de lucro ni nada. ¿vale? Ayudamos por ayudarnos, ciudadanos. Entonces, el que quiera participar, el enlace de Telegram está debajo del vídeo, de este o de cualquiera y allí allí ya puede ver cómo pa participar en los siguientes vivos vale que prilines, empezamos por ana que estaba hablando nos cuentas un poco ana está en argentina nos cuentas cómo está la situación allí ahora mismo ana Bueno en principio han o sea, el gobierno ayer domingo hizo una conferencia de prensa y Dijo que se suspendían las clases desde el 16 al 31 de marzo eh, que tratáramos de, de digamos de que los chicos siguieran educándose, se van a enviar eh, cosas online para que los chicos sigan trabajando y no estén de vacaciones, supuestamente. Eh, hicieron hincapié en eso porque la gente cree que es vacaciones y se va a cualquier lado, y bueno, yo he visto videos que ya están agarrando gente en, en las playas este, diciendo que por favor regresen a sus casas. Incluso he visto videos de España también. Y Bueno, el tema es que, en principio, hay unos carteles también de los supermercados que dicen que de, 6, de 7 a 8 los mayores de 65 años pueden ir a comprar, para que son los que están más en riesgo en este momento, aunque ahora dicen que es de todos, pero... Eh, en principio son los más eh, vulnerables en esto, para que ellos estén solos y que no estén con gente grande, eh, otra gente y puedan comprar tranquilos. Eh, me preocupa mucho el tema del desabastecimiento de los supermercados, eh, primero porque todos tienen derecho a comprar, pero también hay que pensar en el otro, ¿no? En que si yo me compro 70 pastillas de jabón y no dejo al otro sin jabón al que viene el otro me va a contagiar a mí porque porque no no tuvo con qué cuidarse y la gente viene y se lleva 70 rosos de la perdona y que y te, te interrumpa un momento pero es que has tocado un tema aquí en españa la gente se ha vuelto loca están yendo a los supermercados pero vamos acaparando cuando no hay ningún tipo de escasez la única limitación es que no estemos juntos pues están yendo a los supermercados a coger Kilos de papel higiénico, kilos de todo, pero vamos, de una forma que no es normal. Y que no están haciendo mal, porque convengamos, Luis, yo me llevo 70 jabones y vos no te llevas ninguno, vos te me ves a mí y yo, por más jabón que tenga, me la voy a agarrar igual. Ahí es, ahí es. No, yo tengo que ser solidiar, en solidario con vos y decir, bueno, me llevo un paquete de jabón. Para que el otro se pueda llevar, para el que venga atrás tuyo, al de Luis, se pueda llevar y así sucesivamente. Pero la gente eso no lo entienda, que si no nos cuidamos entre todos, entre todos podemos morir. Pero y bueno, mira, así sí, sucedió. Sí, ¿no? Yo hice un vídeo el Las otro buenas. día, hace 10 días, como bueno, que era una gripecilla. Os digo una cosa, ahora estoy asustado. Llevo tres días que no salgo, no hay nadie en la calle, he salido solo un rato para pasear aquí, sí. Pero vamos, cuando veo a un humano, le digo, no se acerque. Pero es que ya estamos ya en 10.000 afectados en estos momentos en España, en este momento que estamos emitiendo en directo, 9.000 y pico. Pero es que se ha duplicado. Bueno, hasta lo que yo sabía en Argentina hay 58, pero no sé. ¿viste? Pues mira, te los... Lo digo ya, Ana. Si ahora tenéis 58, mañana vas a tener 120. Pasado, 240. Va así, va geométrico. Claro, cuando te, aquí igual cuando teníamos 58, bueno, nuestro hijo se iba al gimnasio, yo mismo, bueno, es una gripecilla. Ahora nos están diciendo que afecta también no solo a las personas mayores, que hay cuadros críticos con gente de, de todas las edades. Bueno, en el Chaco, en la provincia del Norte, que se supone que hace un calor bárbaro, hay un chico de cuatro años que es un familiar fue eh, vino de Italia y lo contagió y está internado intubado en terapia intensiva eh, Es uno de los casos Y sabes las, lo las peor, Que es que esto no se para en dos días esto yo creo que los países lo que tienen que hacer cuanto antes hagan la cuarentena mejor aquí en españa han tenido un fallo gordo han empezado la cuarentena ayer ayer hace una ayer. semana estaban diciendo que la gente fuera una manifestación y la gente fue a las manifestaciones el gobierno sí sí podéis ir Hace siete días. Eso ha sido lo que lo ha disparado. Claro, la gente va, se junta. Este virus, estas cinco días que lo puedes tener y tú no tienes ningún síntoma, pero lo estás ya transmitiendo y ahora se está disparando. Yo estoy preocupado, prilinas, pero bueno, hay que ser positivos y vamos a salir para adelante, eso está claro, ¿vale? Pero ya hoy os veo no a todos a más serios que ayer todos me preguntabais por inmigración todavía y yo digo que es que hay algo más serio. Eh, el que quiera participar, que me, que me lo diga, que me levante la mano y le invito. Ana, tú añade lo que quieras añadir para acabar sí, tu intervención. Sí, el tema es cómo le haces creer a un adolescente realmente que se cuide, porque le entra por oído y le sale por el otro. Así, sí, dime sí, ¿no? y eh, Le decís, por favor, no vayas, por favor, no salgas. ¿Ya está hablando y, ya? Y te ríen en la cara. Ya no le escucha. Mientras que le escucha, yo voy a dejar acá para que vea como, yo solo voy a salir de acá. ¿Qué? Bien, voy a salir yo. ¿Quién está? Bueno, ¿quién va a salir ahora? ¿Quién quiere salir? Prilines, que me levante la mano, que le invito. Contando quién, va, ¿Quién quiere salir? Porque estamos hablando de, de... A ver, y si puede sí. ser con cámara, puede ser también sin cámara, ¿eh? Pero, venga, a ver, y, y Fon de Mirta, te invito. Ahí sí, está, está bien, acá está bien. A, ver. Uh -huh. a ver, vamos a, a manejar ya esto. Os silencio un momento, invito a Mirta, Venga, sí, te invito. Y ahí está, Mirta. Eres tú, ¿no? Pero no te oímos, Mirta. Tenéis que tener el vídeo puesto. Es que no te escuchamos, cielo. Eso es cosa tuya. Tenéis que aprender todos a activar el vídeo. Bueno, mientras, mientras lo solucionas, vamos a otro. Venga, Prilines. Otro que quiera participar. Venga, tú, Juan Pablo, te invito. Juan Pablo hola Luis. hola juan pablo ahí estás en línea amigo que estamos aprendiendo entre todos a manejar la herramienta vale yo el primero ¿eh? que es una herramienta nueva pero es es muy buena yo creo tú dónde estás juan pablo en qué Ay, que se te ha perdido se te ha perdido el audio amigo espera que te lo inicio aquí Juan pablo reiniciate reiniciate el audio Ahí, ahora ya está, ya está. Yo creo que ya, Juan. Ahora, Juan. Hola, sí. Ahora sí, sí. sí, sí. ahora ya está bien. Hola, Luis. Hola, Juan. ¿Dónde estás? Entonces, bueno, eh, bien, gracias, saludos a todos. Eh, Luis, yo estoy en Cantabria, estoy en Santander. Y, Juan Pablo, en Santander, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Podéis salir a la calle, no? ¿Podéis ir a trabajar, no? Cuéntalo pues unas... a todo el planeta. Hay unas eh, normas específicas, eh, únicamente se puede salir a pasear al perro, sacarlo a que, a que haga su, su popó y eso, y se puede salir al mercado, hacer algo de mercado, o sea, lo muy básico, lo más básico, ir a la farmacia, comprar de pronto algo de, de medicamentos o eso, y hay mucha policía por las calles, eh, Paran a la gente, le preguntan que hacia dónde va, que si va a su trabajo, cosas así. Pero está complicado. Cierto, está complicado y ahora sí que hay, bueno, ahí hasta ejército, en Madrid están puestos el ejército. Sí, sí, sí. Y ahora es que paran a todo el mundo, no por el tema de tener papeles o no, sino por el tema, ¿qué hace usted en la calle? Que no puede usted estar Exacto. en la calle salvo que tenga una razón. Yo aprovecho, como tengo perro, a la pobre Kisi, pues mira, me está viniendo de maravilla cuando la paseo. Sí, claro, por el por el ¿Tú? tema sanitario ¿Por que, de... que sí. están y... molestando. Juan Pablo, tú estás trabajando, ¿no? ¿Cómo cuéntanos tu eh, situación? bueno, eh, aparte de todo de todo este tema de, de, del virus y todo esto sí. eh, de toda manera yo soy muy positivo, estoy acá con mi esposa, llegamos en septiembre del año pasado y pues eh, el país nos ha brindado muy buenas oportunidades, estamos muy contentos, eh, tuve trabajo pero ahora en este momento no, ya no tengo trabajo porque yo soy peluquero y tenía trabajo en una peluquería pero una persona muy buena me dio el empleo pero hubo una denuncia entonces, eh, denunciaron a esta persona y pues me tocó dejar de trabajar. Yo estoy en proceso de asilo. Vale. Y ya sabes que han cancelado todas las citas, ¿verdad, amigo? Sí, cancelaron todo. Entonces, pero igual la tengo para abril del 2021. Entonces, ah, dijeron bueno. que, la dejaban, que bueno. la dejaban por ahí para noviembre, yo creería. Es muy demorado el proceso acá. Es muy Encantado. demorado, sí. En Madrid, eh, en Madrid va más rápido, pero en Cantabria va súper demorado. Juan, sí. Hoy, que, que, dinos lo que tú nos quieras añadir, lo que tú quieras, Juan Pablo. Sí, no, pues que, que igual a toda la gente que, que quieran venir, que, que para adelante y, y para adelante, y que acá es eh, le brindan a uno muy buenas oportunidades, es un país muy bueno, y, y pues darle gracias a todos, a toda España y todo, porque la verdad acá se vive mucho mejor. Pero amigo, pues, a mí, teniendo en cuenta Juan, la situación... Pablo, de... Ahora no les recomiendas que vengan en este, en este momento. No, no, no, no, no pues, pues en este momento es, es un poco complicado, la verdad. Yo creo que esperar que pase un poco todo este tema y todo se calme y ya pues más adelante. Pero de lo contrario, seguir con la, con, con, con la cosa positiva, ¿no? No desfallecer, no, no bajar la guardia, sino seguir para adelante, tirando para adelante y, y con toda. Y nada, y gracias a todos, San Luis también por este sí. excelente por la página que estás haciendo y todo, y por ayudarnos a todos con... con yo os toda ayudo esta encantados a, a vosotros y a todo el que quiera, no me cuesta lo que sí, cada sí, uno sí. tenemos que poner nuestro granito de arena. Y entonces tú, Juan Pablo, claro ahora estás sí. todo, todo el día en casa, no sales para nada, ¿no? En este momento sí, estoy todo el día en casa, mi esposa trabaja cuida a un abuelo, dos horas al día, y yo estoy acá en casa, entonces eh, yo también soy pintor, entonces pues me estoy dedicando como en, en, en hacer mis obras, acá en casa Ah, buena buena opción. Bueno, yo, yo también sí. estoy todo el día en casa, eh. pues yo como Juan Pablo trabajando desde casa y tú, claro, si eres pintor está genial, amigo. Claro. Sí, claro. Pues no, no hasta el momento no no pues estaba trabajando de peluquero, pero pues ya estando acá entonces sí. trabajo con, con mis obras acá en casa y esperando a ver a futuro que, que pueda pasar también con eso, ir haciendo algo. No se puede quedar uno quieto tampoco. ¿no? no, eso es fundamental. Hay que y además para los que estáis en casa como como muchos ahora en España que tenemos que estar en casa, os recomiendo que tengáis vuestras rutinas. Lo dicen todos los psicólogos, eh. Nada de levantarse y quedarse en pijama. No se levanta uno a la hora de siempre y tiene rutinas, sus actividades y a los niños lo mismo. Vale. Juan Pablo, pues si quieres añadir algo más y si no, le damos paso a otro PRISLINES, que nos levante la mano. Eh, si sí, no, no, nada más era eso para contar la situación y todo, y que nada, para adelante, todos para adelante y con el positivismo siempre. Al frente, exactamente vale. así es. Pues mucha, muchas gracias, Juan Pablo. A Juárez, tí, sí. Sigue a conectado, tí, sigue conectado. Sí, claro que sí. Claro y que sí. Ahora, otro pre es que quiera participar, no. que me levante la mano. Venga, Ana, pero ya has participado. A ver, el de Mirta. Luego te vuelvo a invitar, Ana. A ver, iphone de Mirta, a ver si ya te dejo entrar. A ver si puedes entrar. Venga, estás ahí. Dinos algo, no. pero no se te oye. Es cosa tuya. Yo podría hablar yo, señor Luis. Venga, te veo, pero no te, no te oímos. Hola. Y Fondemirta, que por cierto, en esta herramienta os sale el nombre del móvil. Si, si no le cambiáis el nombre antes de entrar a Zoom, ¿vale? Te dejamos con la cocina, Mirta, porque te estamos viendo desde todo el planeta, pero no te escuchamos. Venga, no pasa nada. Hola. Es algo de tu micro, ¿eh? A ver, Prilines. Hola, señor Luis. Sí, ¿Quién, quiere, ¿quién Hola. quiere participar? Que me levante la mano. Luego vuelves a tú, Ana. Es que... Venga, a Yo... ver, Deli, Deli, espera, que acabo de ver a Deli, Deli, te invito Bueno, si me deja, espera Deli no me deja, algo tienes ahí en el audio Hola, hola No me deja, Deli, a ver, pues otro que quiera participar, Deli, revísate el audio, que me levante la mano, ¿vale, Prilines? Venga, Alex, te invito, te invito, te invito Venga. Hola, muy buenas tardes. Venga, ya estás ahí. Preséntate, Hola, dinos si eres Alex, qué es lo que pone aquí y dónde estás. Y luego ya di lo que tú quieras, Alex. Si eres Alex. Oh. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Alexander y estoy en Perú. Un saludo desde Perú a todos. ¿Cómo se está, Alex? ¿Cómo se está viviendo la situación ahora mismo allí en Perú? Hay acá cuarentena, estamos, ¿no? Cuéntanos. Acá estamos en 15 días de cuarentena. No pueden salir, los policías. Eh, han dicho que los que salgan y agarren lo van a poner preso o le van a eh, dar una multa y de verdad está muy feo todas las calles están solas no, no hay gente transitando porque por lo mismo eh, solamente van a dejar a las personas que trabajan en hospitales eh, van a dejar en la calle o, o sea, pueden caminar, pueden transitar solamente las personas que trabajan en la calle que digan las personas que trabajan en el hospital en sanidad, cosas así pero yo quería consultar eh, si hay vuelos para españa yo no ahora va. no te aconsejo para volar para nada Alex. te explico te explico acaba de salir el ministro hace 10 minutos aquí en españa que cierra todas las fronteras pero ojo las terrestres del aeropuerto le han preguntado a los periodistas y ha dicho que de momento no pero que no se descarta cualquier medida te quiero decir que en este momento el que venga por tierra le van a mirar y si no es una causa justificada no le dejan entrar. Pero el aeropuerto está abierto en estos momentos, pero no ha descartado que lo cierren. Entonces, salvo que sea una causa de primera necesidad, eh, yo no recomiendo viajar para nada en estos momentos. Tú, Alex, allí la cuarentena ¿desde cuándo la tenéis? Desde hoy día empezó. Hoy día. Nosotros empezamos ah, ahí a Vale. Hay 86 casos acá en el Perú. 86. Aquí tenemos ya casi los 10.000 casos, pero el problema es que aquí se está doblando. Pero bueno, aquí gracias a Dios no ha, no ha habido eh, muertes. Habéis ¿no? hecho pero... muy bien. Mira, cuando antes empecéis cada un, en cada país la cuarentena es mejor. Esto es como la, la mala hierba. Cuanto antes la arranques, cuanto antes la cortes, mejor, menos crece. Aquí en España sí. el gobierno ha tenido un fallo muy gordo, que lo ha empezado la cuarentena ayer cuando tenía que haber dejado no, hace que hace 10 días el gobierno esperó que avanzara que avanzara para después tomar medidas y así no es no, no es así, es como claro. nos decía nuestro amigo de Venezuela ayer, cuanto antes hagas la cuarentena, antes lo cortas porque claro, Exacto. si haces la cuarentena y ya está todo el mundo contaminado, pues fíjate ahora oye, y tú pues, quieres venir ahora mismo, Alex yo quisiera viajar en noviembre ah, en noviembre. dejar sí. que pase toda esta cosa, claro, lo del tema claro. de los movimientos y todo perfecto, perfecto, como me preguntaba si podías viajar ahora pero una consulta. Es que te veo, te veo, una persona muy sensata. Por eso, ¿vale? <risa> consulta, consulta. Es que estamos... eh, Tú sabes que yo acá tengo la residencia de Perú. Tengo el carnet de extranjería. Yo quisiera saber si yo, yendo a España, me darían el asilo o cómo es. Eh, bueno, lo en... del asilo, mira. Mírate los vídeos. Hoy vamos a hablar un poco del, del, del virus, que es lo que ahora le importa a todo el mundo. Pero yo te digo una cosa. Lo del asilo rapidísimamente depende de tu situación personal si en tu país te persiguen Alex por algún motivo y tu gobierno no te protege religioso sexual político sí lo podrías pedir aunque seas de Perú seas de Argentina seas de Venezuela no va con el país va con la situación personal no, de cada uno. ¿Vale? entonces si tienes un motivo eh, sí pero vamos a hablar un poco yo... del virus si sí, os voy a hacer todas las consultorías que quedáis no no no os preocupéis Dime, yo soy venezolano, yo soy venezolano, no sé, no pues sé si eres saca. venezolano, sí, te lo digo ya, por protección internacional, Pero, por, por razones no, humanitarias, sí, sí. La cosa es que me han dicho que como yo tengo la residencia acá en el no Perú, a, puede ser a día de vino. hoy, a día de hoy, si no lo cambian en el futuro, a día de hoy un venezolano, aunque esté residiendo en Perú o en donde sea, le están dando la, la protección internacional. Yo lo que Pero yo tendría que, tendría que renunciar acá a la carta de extranjería, ¿no? Mm, eso ahora mismo no sabría decirte. Me han dicho que un día antes de viajar, un día antes de que salga el vuelo, que me dirija a migraciones y renuncia a la carta de extranjería. Bueno, te lo voy a, eso te lo habría que habrá, habría que mirarlo un poco en detalle, ¿vale? Pues nada, sí. Alex, ¿quieres añadir algo más? Y, y doy paso si no otro pisines. Venga. No, daría paso a otra persona. De todas manera si llega a saber algo. Sí, sí, algo. sí, sí, si yo me lo apunto, todo lo que me preguntáis me lo apunto. si sí, descuida que me lo acabo de apuntar, amigo. ¿Vale? Muchas gracias, un gusto. Gracias un saludo, por, Alex. Por un abrazote, amigo. Muchas gracias por participar. Venga, Prilines, otro que quiera eh, participar. Venga, la, joder, y de Mirta. Si pero si luego no puedes hablar. A ver, espera, espera. Hola, bueno, venga, la última. Hola, te, te lo intento hola, la hola, última. A ver, espera. Hola, hola. hola, hola. A ver, hola, hola. a ver si ahora sí. Hola. hola, hola. Hola, sí, ahora ya se te oye. ¿Qué es lo que ocurría? Ah. Me oye Sí, te oímos, te oímos. Ah, bueno, yo estoy en México. Aquí en México las medidas, las medidas sanitarias van a, a paso de, de perdedores. El presidente hasta ayer se estuvo reuniendo con con grupos de manifestantes besando. A, muy mal, a, muy mal, besando y, Oye, parísima. eres Mirta, eres Mirta, ¿no? Sí, soy Mirta. Que aquí me pone. de Mirta, vale, eres Mirta, vale, vale. Sigue, sigue, Mirta, perdóname. Y, y bueno, este, se han tomado algunas medidas paliativas, pero en realidad este, los canales de contagio están abiertos, todos. ¿Qué, medi qué medidas? Yo... ¿Qué medidas han tomado allí en estos momentos en México? Pues en... Sí, estoy en México. Este, apenas ayer cerraron, pues la frontera con Estados Unidos la cerró Estados Unidos primero. Este, el paso Texas está abierto todavía pero no hay paso. O sea, están, este, Se están colando, pero no hay paso. Este, en el, las medidas sanitarias no han quitado las clases, la gente está en las calles sin tapabocas, no hay control de, de tránsito. En el DF apenas anoche pidieron restringir el tránsito, pero la gente sigue teniendo que ir a trabajar, los niños siguen teniendo que ir a la escuela y... Son, son medidas como que como que nada eso no hace nada Mirta, está muy mal están están cometiendo el mismo fallo que cometieron aquí en España cometió, esto que hay cometió, que aislar a la gente cuanto antes cuanto antes la aisles antes pasa luego el tema y mejor si tardas en aislarla como, si tardas aquí, en la regalar, la, dime. aquí la población la po la población vulnerable supera los 100 millones entonces pues la verdad es que somos un paso, aquí en México es un paso de, de inmigrantes y, y la transmisión va a ser así como el NH1, igualito. Pero me da mucho, me preocupa. Yo estoy aislada, semi-aisnada desde hace más de una semana. y pues antier estás haciendo tren... lo mejor posible, Mirta. Lo mejor posible. Y antier, antier entré en aislamiento total. Ya no salgo y bueno, aquí estamos. Mirta, yo estoy aislado así también, pero llevo tres días. Y, me, y, te, y, y, no, y estoy esperando, a ver, a ver si no me da. Si veis que dejo de hacer los vídeos, PrISLINES he caído. No, no. En bueno, ese caso que he caído. Quería... Sí, hombre, si caigo poco, seguiré, aunque esté un poco enfermo. Ahora, es que hay gente que cae y es gordo, ¿eh? Es gordo. Hay sí, gente que no, sí, pero sí. hay gente y ahora están nos están diciendo que antes decían que los mayorcitos. Ahora ya nos están diciendo que hay casos gordos con, con distintas edades también. ¿eh? Bueno, es que yo creo, yo, yo creo, Luis, que en nuestros países como el, el, tema de, el tema de salud es tan deplorable y tan vulnerable. Este, aquí no va a ser distinto en edades. Aquí el que caiga va a caer y lamentablemente, como venimos con deficiencia sanitaria, pues va a ser algo que, que nos puede pegar más duro todavía. En todo caso, pues yo, yo en lo particular... Este, tenía un viaje para junio no, Y creo que voy a, a Reestructurar todo porque Sí, no. sí Mirta, no. yo creo Mira, eh, no, no. yo ayer os decía tres meses Yo ahora os diría seis, tal como estoy viendo Aquí las cosas, ¿por qué os digo seis? Porque yo veo lo que han tardado los chinos Y los chinos empezaron a cortarlo pronto Aquí, aquí el presidente De gobierno que tenemos Está asustado Si le veis en las ruedas de prensa sale de macrao Su esposa lo tiene no y los, doble, los dobles discursos hablan y hablan a medias, entonces de, sumergen en duda y en ambigüedades a la comunidad y eso es peor. La es gente... lo peor. Es lo peor. Está diciendo que va a haber medidas económicas, pero no las dice. Exacto. Pero bueno, insisto, esto no es un canal político, pero vamos, lo está haciendo fatal. Mira, sí. hoy mismo había en el metro han reducido los vagones del metro a la mitad. Mm. Y entonces, ¿qué pasaba? No. ¿Que, que la gente que iba en el metro, que son los mínimos, los solos que van a trabajar, tenían que ir juntos en el vagón. O sea, al revés. lo normal es separar, no. es dejar los mismos vagones, para que cada uno vaya en una esquina. Yo me he quedado alucinado. Eso ha sido hoy, en Madrid. No, no, no, qué bárbaro. Bueno, hoy es Día de asueto aquí en México, y después yo, o sea, eh, yo vivo en una comunidad donde hay piscinas, y, bueno, es desde el viernes, esa piscina... Está llena de gente. Es decir, la gente no lo está tomando en serio. Pues. Ayer hicieron parrilla, ayer hicieron parrilla y, son, y mínimo son 50 personas que se reúnen allí. O sea, y, y, y, y no hay, hay, aquí hay crisis hospitalaria, una crisis muy fuerte desde hace más de tres meses. No hay medicamentos, no hay guantes, no hay nada. Bueno, pero el gobierno no, no quiero ser negativo pero cuidado eh, porque es que esto el problema es que va exponencial y como empiece a dar toquemos madera que nos dé en México pero como empieza a dar esto va vamos la sí va bestia y como no tengas camas pues muy mal sí no sí va a dar sí va a dar yo tengo una médico amiga mía que ella me atendió hace algún tiempo y estaba hablando con ella esta mañana y ella ella pues ella ella dice mira es que el virus no es mortal lo mortal es las condiciones en que, se, en que se previene o se ataca. Eso es lo que está haciendo mortal el virus y es verdad. Efectivamente, ah, como te agarra los pulmones, muy malo, muy malo. Pues nada, Mirta, bueno, si eso que... era todo. Vale, muchas gracias Mirta por haber participado. Que, que esté sabrosa la comida. Vale. Estoy haciendo pan. Que, pan que me estoy me haciendo... está entrando un hambre que no veas. Chao. Un saludo, bye, bye. gracias por participar Mirta, gracias. Gracias, chao. Ese se Deja, tú, ¿sí? hola. El siguiente que hola, hola, participar, hola. que me lo levante la mano, venga Jorge Luis, ¡ala! Te he visto así rápido, pues venga Jorge Luis. Hola. Venga, vamos para allá. Ahí estás, amigo. Hola. Hola. te oigo. Oye, un, un inciso, solo quiero dar sí. las gracias a uno de Vox, a John, que ha puesto un super chat, ¿vale? El chat luego lo miro, Prilines, que es que estamos aquí. Oye Jorge, que no te vaya la conexión. Te paso, Jorge. Dinos dónde sí. estás, si eres Jorge y sí. cuéntanos lo que tú quieras. Bueno, mi nombre es Jorge Luis, estoy en Benidorm. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas allí ahora mismo en Benidorm? Jorge, Venedor? Y salir? Está, no, todo, está todo parado, no se puede España. salir para nada. No se puede salir para nada, y la policía pasa y te dice que te vayas a tu casa, solamente puedes ir al supermercado y a la farmacia, nada más. Y a pasear al perro. Y a pasear al perro, sí, pero vas ah, y, y volver. Además más al bolo del perro, pero salgo una claro. vez al día, ¿eh? no más. Sí, sí, sí, sí. Este, y bueno así está así está todo y la gente tiene que cumplir salimos con, con guantes con barbijo con mascarilla como le dicen ustedes mm. eh, bueno te cuento que yo soy de argentina y te quería agradecer lo primero que te quería agradecer es haber conocido a diego entre sí te acuerdas? diego diego es quien nos ha enseñado le damos las gracias a diego públicamente él nos ha enseñado esta sí. magnífica herramienta que es zoom que os permite ah. participar así uh -huh. como estamos ahora ah. Qué Gracias bueno. a Diego, sí, sí. Él, él fue el que, el que me lo dijo Genial Bueno, yo lo vi la otra vez cuando estuvo con vos Y igual yo ya perseguía de Argentina Y estoy en la misma situación que él Yo vine hace tres semanas acá También a buscar trabajo También dejé a mi familia en, en mi casa eh, A mi esposa y a mis hijos Y bueno, estoy buscando trabajo Todavía no encontré nada Y te quería preguntar a vos eso Del tema de estoy sin papeles Todo igual que, que Diego, ¿no? Y hago cualquier cosa. Me Tú, interesaba eh, trabajar Jorge, en el ya, tema del campo. Una, una pregunta. ¿Tú ahora sí. le recomendarías a la gente venir a España en estos minutos, en estos días, en estos meses? No, ahora no, porque está todo cerrado. No, para nada. Efectivamente. Pero como país es excelente. Como claro. país es excelente, nada que ver a lo que, a lo que vivimos en Argentina. Este, Recién escuchaba a la otra chica que decía, ah, o no. oh, te escuchaba, vos del tema de, del, del metro. Que sí. Sacaron servicio en vez de agregar, sacaron. Bueno, en claro, es lo que lo normal es que pongas más vagones o por lo menos dejes los que estás, que va a menos gente a trabajar, porque en España claro. solo puede ir a trabajar el que no le queda otro remedio, porque claro, el que puede tal y claro. trabajar, pero no. El ministro que tenemos aquí, social comunista, ha reducido sí. los vagones y ahora los pocos bueno, que van van apretados. No, en pues Argentina estoy diciendo lo diciendo para que se sepa bien, para que mañana hayan vagones, porque es que han salido claro. unas imágenes hoy mismo en, sí, en sí. que me he quedado alucinado, vamos, o sea. Bueno, totalmente. Este y bueno, mi tema es ese. Yo quería saber si para conseguir trabajo, ¿no? De lo que sea. Si sabías cómo se conseguir trabajo en el campo, me dijeron que se trabaja bien. Sí, en, en el campo yo también. creo que en esta situación donde puedes encontrar trabajo, Jorge, es en el campo sí. o algo que te diga uh -huh. a Diego en la construcción, que él es más Claro. Importante. Sí, sí, sí. Yo estoy comunicado con Pero él. Yo gracias a Dios. Te voy a dar un tip ahora muy rápido. En Huelva, bueno. en Huelva, aunque tú estás en venidor Huelva, sí. vamos, ahora en estos momentos de este vídeo están buscando gente para recoger la fresa y la fresa ah, hay perfecto. que recogerla, con guantes, uh -huh. con mascarilla, pero hay que recogerla, yo te doy ese, sí, sí. ese bonus sí, buenísimo. que Gracias. viene a la cabeza, ¿vale? En, la, en Huelva Gracias. están con la recogida de la fresa, busca en Google, recogida fresa, Huelva, Huelva, Huelva y ahí yo creo que vas a tener trabajo, amigo. Buenísimo, muchísimas, muchísimas gracias. ¿eh? Nada, Jorge. Gracias. Estamos bueno. aquí, ¿vale? Sigue conectado. Un abrazo. ¿vale? Gracias. Gracias a a ti por haber participado, Jorge. Un abrazo fuerte. Gracias, gracias. gracias. Venga, Prilines, Hola. otro que quiera Hola. ahora mismo que me levante la ¿Ya? Venga, a ver, Katia, que ya me las levantó la segunda vez. Venga, te espera, que te invito. A ver, a ver, a ver. Ahí estás, Katia. Hola. Hola. Luis. Espera, espera, que te. Katia. El, el... Ay, ay, ay, ay. ay. Hola, hola, hola, hola. Katia, ay, tienes que activar el sonido y no lo hola. tienes activado. Bueno, hola. A ver, ahora, ahora. Hola. Ya, Katia, ya, creo que ya. Hola. No, hola. Katia no. A ver. Katia, bueno. eh, a ver, Katia. Sí, aló, aló. Ahora ya tenemos, perdóname que, que, que como estoy aprendiendo la herramienta. Culpa mía, era culpa mía, yo te decía. Dinos si eres vale. Katia y dónde estás. Yo soy Katia, soy de Bogotá, Colombia. Eh, vivo en Motril, Granada. ¿Qué tal se están eh, las cosas en Granada, en Motril en estos momentos? ¿Puedes salir pues, a la calle, no? Cuéntanos. Pues, no, no, no, no. No, puedo, no podemos salir a la calle. Pasa, a no la ser policía, que sea ¿Pasa la policía avisando que estamos en estado de alarma y que nadie puede salir? Exactamente, sí. Así asustando es. Asustando a la población como si esto fuera la tercera Nos tienen mundial. asustados. Exacto, sí. ¿Qué sí? No hay, no hay, no hay muchos muchas muchas personas eh, contaminadas con el coronavirus, pero nos tienen escondidos a todos. A todos. Tú estabas, Katia estabas trabajando, sí, me... trabajas, no trabajas, cómo lo estás viviendo. A, ver, eh, no, a todo el estoy... planeta. Sí, sí, sí. A todos los priscilines, eh, un saludo especial. Eh, mira, yo vivo en Motril hace 18 años. Eh, estoy sola porque me casé con un español y, y he quedado viuda hace seis años. Eh, ahora me siento mayor y quiero traer una hija de mi primer matrimonio que vive en Bogotá. Pero Esto ahora es mi pregunta es, Una pregunta que te hago, ahora no es buen momento para traerla en estos meses, ¿verdad? No, no, no, no, ya, ya lo sé, ya lo sé que toca esperar unos meses. Pero quiero saber cómo, cómo cómo puedo traerla. Ella también tiene la nacionalidad colombiana. Pero que quería yo hoy hablar del vídeo que ayer me liaste y hice el vídeo para el video, para el para el, pa el virus, al virus no me volváis a liar vamos a hablar del virus en el planeta yo luego, mira en telegram tiene Estás en telegram Katia, o no estás en telegram sí sí sí sí estoy pues en telegram. telegram ponme luego la pregunta y que yo te la respondo yo personalmente te voy a Vale. Buscar. y tú qué quieres hablar del virus yo quiero hablar de cosas del virus de cómo está en todo el ah. planeta viviendo los ciudadanos el virus de verdad, porque es que los políticos nos cuentan cosas, pero otras no vale. nos las cuentan. Entonces quiero tu testimonio en vale, vale. en Granada, pues, a día sí, de este sí, vivo, pues, cómo mira, está la cosa. Los políticos nos tienen aquí asustados. No podemos salir a ninguna parte. Que no debemos recibir el dinero, sino pagar con tarjeta. Que, que entre más salgamos más la gente se va a asustar y, y cuando yo salgo eh, al supermercado la gente se, se va corriendo tú cuando has no sido lo... Katia una pregunta cuando has ido al supermercado había había estaban las existencias o no estaban como en sí, Venezuela sí sí o... sí, sí la ¿no? gente ha tenido en ese sentido la gente no ha no ha acaparado el, los productos, entonces la gente va, está yendo a comprar sus cosas normal, común normal y corriente. No como en algunos... como Madrid que se han vuelto locos y todos a comprar papel higiénico, papel higiénico para vamos, para limpiar Eso, seguro, yo, no, yo no sé para si el coronavirus es que da, pero, por de, por, diarrea. Es que de verdad. Exacto. Pero ah. yo es que no he escuchado que el, que el coronavirus de diarrea. Yo tampoco efectivamente. Ejemplo, pues nada, hay, hay yo no sé por qué claro. Y todos ahí apelmazados ahí en las cajas allí va allí se apelmaza <risa> la gente en Motril eh, eh. En, en Granada no, no, Santiago, no. vas al supermercado está muy lleno, no, no. normal no yo vivo aquí cerca de la playa y hoy mismo cogí el coche no se ve gente por ahí eh, di una, una pasada por el paseo marítimo y me devolví pero todo el, de toda, la, toda la gente está asustada. Además, este es un pueblo que hay muchísimos mayores, incluida yo. Claro, Entonces, tú te tienes que cuidar especialmente, aunque ah, no, ya nos están empezando sí. a decir que no solo los mayores. Eso, a Eso antes de ayer no sí, lo decían. Sí, sí, ahora ya cuido. están diciendo que también los jóvenes. Mira, nos están diciendo ahora mismo en el chat. Gema, ahora miro más las preguntas de Chano, dice, Gema Delgado de España, me encantan los españoles, estáis invitados todos, esto es todo el planeta, incluida España, por supuesto, ¿vale? Escucha, que nos dice Gema, Katia, que dice que a ella lo que le extraña, bueno, lo mira. que no entiende, es que nos tienen encerrados, pero para ir al trabajo, no, para trabajar no nos encierran, y nos meten a todos en el metro, ahí como... Ah, como... sí, exacto, sí. Guay. Di lo que quieras añadir. Y un día dijeron que los peluqueros día. sí y ahora que los peluqueros no. Ah, bueno, vale. Exacto, los peluqueros, eh, también te yo, quería... yo preguntaba el otro día ayer, ¿y los peluqueros qué pasa? O sea, yo es que no me iba a cortar el pelo y ya me está creciendo, pero digo, yo no voy a ir, no voy a caer en esa trampa. Pues ahora ha salido ¿a quién que tampoco. Se pero le ocurre, ayer sí. ¿a quién se le ocurre que con la angustia y con el miedo, va la gente esté preocupada por el pelo, si le creció o no le creció, si se lo tiene que peinar o no. Eso digo yo, eso digo yo. Porque yo aunque estuviera abierta la peluquería, que ayer la estaba, hoy ya no no habría Yo ir. no voy, yo no voy. Poco, <ríe> de la salud. Por Así que si cualquier bien. otra cosa que tú quieras, aprovechando que estás, y si no, pasamos con otro <ríe> Vale. Entonces, no, pues ya eso la, es la, la pregunta, pregunta. No te que... preocupes, que yo me voy a Telegram luego, tú escríbela tranquilamente, que yo luego te la voy a vale. responder, yo te busco, ¿vale? Y vale, aprovecho para acuerdo. recordar, a todo el que no esté todavía en el grupo de Telegram, estamos ya a 3.000, debajo del enlace del vídeo está el enlace, ¿vale? Y ahí estamos en Telegram las 24 horas hablando lo que cada uno quiera, ¿vale? Y una cosa, un, vale, inciso, un inciso rápido, espera, bueno. poner un like. Ponerle un like al vídeo si os está gustando, ¿vale? Para que lo okay. conozca más gente. Y decís a los que creéis <risa> vale. que podemos ah, ayudar. Una cosa, una cosa importante. Dinos. Yo vivo sola y que quisiera ayudar a algún prixiline que necesite una habitación. Yo tengo un piso, el piso es mío. Y entonces yo tengo una habitación, pero claro, está en Motril, no está en ninguna ciudad importante, ni es en Granada, porque. ¿Y por, qué precio, es... ¿por qué precio puede salir de esa habitación más o menos? ¿Y cómo podrían contactar contigo, Katia? Bueno, sí, sí, le, le si están, están en mala situación. situación que en si están en WhatsApp? una mala situación. ¿Qué? ¿Perdón? No, que te iba a decir que ¿cómo pueden contactar contigo el que quiere una habitación en Motril? Le decimos claro, que vayan que a Atelmo, que, o... que también hay invernaderos y también hay cultivos de aguacate, de chirimollo de tomate, de tomate cherry, muchas muchos cultivos. Y hay trabajo de eh... esos temas de cultivo. Sí. Te lo digo hay... para el chico este, para Jorge, ¿no? Que estaba en venidor y quería trabajar, yo le he dicho que en Huelva, en Motril, Jorge, si lo estás viendo todo el que quiera trabajar en lo que dice Katia. ¿No? Repite de qué hay trabajo allí del de huerto. Pues lo que te digo: lo de los, aquí hay aguacate, hay chirimoya, hay tomate, hay tomate cherry, tomate pera, hay este, calabacín, hay pepino, pepino holandés, ese es el largo, ese grande. Y si, si, y si alguien de verdad necesita una habitación, se puede venir con mucho gusto, se, se la ofrezco, para ayudar a alguna persona que esté en una situación bastante difícil. Muchas gracias, Katia. Que, vale, que te vale, encuentran sí. en Telegram, ¿no? Que se metan en el grupo de Telegram sí, sí, de los sí. Prilines y ahí pregunten por Katia, ¿no? Sí, ahí, exactamente, sí. Vale, vale. Muchas gracias, bueno. Katia. Yo voy a ir a buscar tu pregunta, Besos. ¿vale? Oye, muchas gracias. Está... Muchas gracias, Katia. Estate ahí en el chat, ¿vale? Que, que estamos ahí. Gracias. Sí, Katia. sí. Katia. Gracias. Vale, gracias. Me está diciendo ahora mismo, están diciendo en el chat ahora mismo, me está diciendo Hola. Jesús Luis. que ahora os paso a otro. Que me está diciendo Jesús que os digo urgente que acaba de pasar que han echado a todos los conductores de los coches estos de Uber y Cabify. Me están diciendo ahora mismo en el chat Jesús que es un administrador, vale, que si lo dice él es cierto. Hola, que le han despedido en Madrid a todos los conductores de, de Uber y esto. Venga, Hola, el siguiente que, viene. venga que me levante Luis. la mano ¿qué quiere. Venga, Hola. Me, Hola. Ven, a yo... ver Deli. venga este... Deli. yo lo hago así al azar, eh. Espera ¿Ven? Deli que te ah, invito. Vale, vale, vale. A ver, vamos a hacer el vídeo todas hola. las veces que queráis, no os preocupéis. A ver, espera, oh, Deli, vamos hola, a ponerte que se te escucha a ti. Hola. Venga, Deli. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? En primer lugar, mucho gusto de poder, este, poder conversar con todos y contigo y agradecer por toda la información que nos das. Soy Deli de Perú. ¿Y estás en Perú ahora mismo? Sí, claro, ahorita estoy acá. Eh, bueno, acá recién desde hoy día han empezado lo que es eh, por 15 días que tenemos que estar pues todos en nuestras casas, ¿no? Bueno, ya mismo les comento un poco acá. Eh, yo ahorita estoy trabajando en casa, mandando informes y todos. Todo por internet, por correo, ¿no? Una pregunta, sí, estoy... Deli, ¿antes trabajabas desde casa o has empezado ahora a trabajar no, en casa con la no, cuarentena? Hoy día, hoy día recién, por, por el tema de la cuarentena. Vale. Eh, bueno, luego en las calles, bueno, temprano salí a hacer unas compras en los supermercados, sí, hay colas, dejan entrar por grupos, que me parece bien que están organizando así. Eh, dejan entrar por grupos para que no haya mucho, uh, no se motine tantas personas. No, eh, no como en el metro de Madrid. Eh, perdonarme si soy pesado, pero es que me he quedado alucinado esta mañana. Perdóname, Deli, es que es salto. No, pero acá, eh, bueno, que nosotros lo llevamos el metropolitano en el bus. También vi por las noticias como que había muchas personas y bueno, ya estaban los policías, ya este, porque Tenéis que hay ir que ir a te... dos metros de, de otro humano. A dos metros. Así os lo digo, Prilines, mi consejo, mi opinión. Deli, Deli. ¿Cuántos, ca Deli, cuántos casos tenéis ahora mismo allí en Perú, más o menos? Eh, de lo último que he escuchado son cerca de 38. 38 casos, no, 80 y, ¿no? 80 y algo casos ahorita, ah. pero no. Eh, después del último, 80, la primera con el virus, eh, ya está. Ya se ya se curó ya está bien la primera persona que detectaron con el virus ahorita ya está bien ya se recuperó esto y nada esa información es la, la que tenemos ahora no bueno no hay muertes felizmente hasta ahora no no han anunciado muertos solamente que están detectando con el virus ¿Sabes cuál y bueno es el lo que se pide ella, que es que tenéis 38 casos confirmados pero ahí habrá mucha más gente que lo tiene y no lo sabe que no es lo que nos pasó aquí aquí ya estamos llegando a los 10.000 casos aunque aquí sí, aquí hicieron sí. una manifestación hace siete días, juntaron a toda la gente en toda España a manifestarse, ala, ala, y ala, y ahí se ha disparado. Ahí se ha disparado. Ojalá en Perú y en los otros países no nos pase. De hecho que sí, acá yo también pienso eso, ¿no? Que bueno, nos dieron una cifra, eh, y mucho más acá, bueno, en nuestro país, que, que pues estamos, nos falta mucho en avanzar en muchas cosas, ¿no? Que recién han empezado a hacer esto de la cuarentena esto cerrar, bueno, lo que son el aeropuerto, el terrapuerto también ya desde hoy día a la medianoche ya no van a permitir lo que son este aterrizajes ni pasajeros ni nada de eso ya mismo yo tenía Es lo que me iba a preguntar, Deli, ¿tú tenías pensado viajar para España en estas fechas? No, o algo? ya mira, yo tengo ya mi ticket, lo había sacado para el 4 de mayo pero con esto que, que está pasando, obviamente voy a tener que posponerlo no pero igual yo sigo con la idea de ir, de todas maneras, yo sí quiero ir, esto ya lo tengo planeado hace un buen tiempo, sigo igual sacando toda la información, ya había entrado a mil anuncios, así con todos los tips que, que escuché en los videos con Diego, y, pero ahora pues tenemos que tener paciencia, ¿no? Y esperar y, y bueno, en algún momento ya ir para allá, ¿no? Tengo que cambiar las fechas de, de mis vuelos. Así es, sabes la que vez? las compañías aéreas, la mayor parte, están cambiando los vuelos, digamos, sin coste. Para el viajero. Sí sí vale. sí, vale. sí vale. yo cogí mi vuelo por la tan y ahí mismo averigüé y no hay ningún problema o sea yo puedo cambiar mi fecha o sea en espera y con la fecha que yo yo desee. no hay ningún problema con eso perfecto pues Deli, te agradezco mucho que hayas participado si quieres añadir algo más y si no pues ya pasamos a otros línes como tú quieras Sí, eh, no nada más, este, en realidad a todos los periodines, tener bastante calma, hay que estar tranquilos, creo que eso es lo eso es, no ¿no? Este, no hay que tomarlo tampoco a la broma ni, en el, ni a la ligera, no. hay que tomar las precauciones que, que, que, que se debe tomar, y, y nada, y todas las personas que tienen planes todavía de viajar, que sigan con sus planes adelante, que hay que tener siempre, el, el, el, hay que estar positivos, tranquilos, y, este, y los miedos, eh, la otra vez hablaron sobre los miedos, que me pareció muy, muy interesante y muy importante, que no es malo tener miedo, ¿no? En realidad, pero el, el, el, el enfrentar nuestros miedos, es, eso es lo, lo importante, ¿no? Y, y nada, y desearle a todas las personas que están ahorita ya en España también, y que he escuchado y he visto y he leído por algunos casos que, que están pasando, y, y enviarles toda la fuerza desde acá y la tranquilidad, ¿no? Que necesitamos todos. Pues muchísimas gracias por haber participado. Quédate, quédate en el chat y en Telegram si estás en Telegram, pues ahí está, ahí seguimos. Sí, con sí, vale. Un gustazo, vale. Luisa, ¿eh? un abrazo a la y, distancia. Igualmente un fuerte abrazo, Deli. Muchas gracias, ¿eh? por haber participado. Venga, Prilines, otro. Venga, Hola. ¿Quién? Hola. ¿quién? ¿Quién levanta la mano? Que os vea. ¿Quién me levanta la mano? Jorge Valencia. Claro. Venga Diego, Diego, quieres. De? Venga, espera que Hola. Diego, que me están preguntando sí. por tu salud. Diego, te voy a invitar, que te acabo de ver. Te invito Diego. Bueno. Bueno. está. Oye Diego, me estaban preguntando que cómo te encontrabas, porque te vieron en el vídeo el otro día y dijimos que estabas malito. ¿Cómo te encuentras ante todo? Recuerdo bueno, a la audiencia sí. que Diego. Que le estáis viendo ahí en pantalla, Diego está en, en, en España. En en vera en... de la, la Reina, cuéntanos cómo estás, cómo lo estás viviendo, todo, Diego, lo que tú quieras. Él es el que nos ha dado a conocer esta magnífica herramienta que es Zoom, que por fin podéis participar Bonitísimo. todos sin cuellos de botella. Cada vez mejor está saliendo. ¿Eh, Diego, ¿cómo estás, amigo? Ante todo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Estoy... Ahora estoy excelente, muy bien. Como le dije, me había agarrado este miércoles, no, el miércoles pasado, perdón, eh, una picazón de garganta y congestión nasal que de tal manera que no me dejaba ni dormir ni respirar. Pero me duró solo un día, al otro día fue mejorando, el día jueves, el día viernes mejoré un poco más, y el sábado ya estaba curado y el domingo estoy bien. Así que ahora ya estoy bien. Igual sigo tomando las mismas precauciones de todo. tengo una <coughs> pesita de gel ahí en alcohol para cuidarme siempre las manos, de lo que uno toca. Estar siempre pendiente porque, como tú dices, Luis, eh, no es para tomarlo a la ligera. Eh, hay que cuidarse porque si llegamos a recaer de vuelta, eh, si, no es lindo estar de pie y, y enfermo. Diego, ¿estás yendo a trabajar o no? ¿Cómo están en ese sentido las cosas? He podido ir a trabajar porque en el piso que estoy... Como les dije, es el piso donde yo voy a alquilar esa casa y estoy trabajando solo ahí. Mi patrón y, y el, el empleado de él, el otro empleado, están yendo en otra obra, así que estoy trabajando solo. Sigo trabajando normal, gracias a Dios, acaparamos un poco de material previniendo todo esto de que se iba a cerrar, así que creo que para toda esta semana tengo trabajo y ya si no hay almacenes que proveen los materiales eh, para esta semana, aunque sea un día para abastecernos, ya creo que la semana que viene voy a estar parado. Bueno, pues pero has tenido suerte de poder seguir trabajando y de estar solo, sobre todo, para no contaminarlo claro, a nadie. Claro. Y... Exactamente, esa, esa es no, la idea. No, como, pero, porque tú sabes quién te lo pegó a ti, ¿verdad, Diego? Porque yo en el otro vídeo creía adivinarlo, ¿no? Unos que fueron allí, los pobres tampoco eran conscientes, supongo, pero. No, la verdad que no, no sabría decirte, pero estuvimos, como tú dices, Luis, eh, te acuerdas cuando hicimos el video Sí, el, el es domingo? que me acuerdo que dijiste, no, vinieron unos aquí a la obra y estaban tosiendo, debieron de ser ellos, pero que no lo harían con mala intención. Pero lo digo, te no, lo pregunto no, más no, que no, nada supuesto, para a las personas que es que esto se pega como nada. ¿sabes? Por sí, eso te lo pregunto, Diego, no con ningún... No, no, no, por supuesto, mira, pero sí, podrían haber sido esas personas, o como tú dices, desde, desde antes, cuando estuve en Madrid, eh, que hasta ahí estuve bien y desde vos fíjate, hicimos el, el video. Oye, Diego, estoy preocupado porque hicimos el video juntos. ¿Cuánto ha pasado? <risa> bueno, pero ya ha pasado. ¿Te acuerdas? Que bastante... te ¿Te acuerdas que te... Sí, sí, sí. No, no, pero no pasó nada. Que... Han pasado, ¿no? ¿Cuánto habrá pasado? Uy, Siete, no. Siete. Eso tiene que haber sido alguien que, que, que fue a la obra, porque si no. Ya tú también No, pero yo estoy preocupado que, que tú me lo hayas pegado a mí. ¿Cuántos días han no. pasado que nos vimos, Diego, amigo? Bueno, nadie ay, lo ay, sabe ay. que yo yo, yo... <risa> Nadie está libre claro no. Nos vamos a enterar dentro de poco si ha sido si he eso He caído, pero... ¿no? Si he caído, pues ya Si, claro, si ves claro. que no hay más vídeos, he caído, Prilines Ha caído habido. Luis, no, pero... <risa> Si hubiera sido eso, en cinco días ya hubiera estado ya con los síntomas y ya pasó más de una semana y, y tú estás bien, así que vale. eh, hasta ahí estábamos sano cuando hicimos el video. Vale, pues. Oye, Diego, a a a di lo que tú quieras, lo que quieras añadir, lo que tú quieras, amigo. Ayer claro, te estuve te buscando, digo, pero no te vi, no te vi. Como la herramienta tampoco la manejo muy bien, hoy como te he visto, no, voy no, a ir Lo estás haciendo muy bien. Estoy te digo, acá en Teolabera de la Reina está todo también parado, no hay gente por la calle, eh, no se ve, está todo cerrado, solamente en los supermercados, hay una carnicería, alguna verdulería, pero la mayoría está todo cerrado. Lo bueno de esto eh, es que es para prevenir, para no expandir más el contagio. La gente está toda en su eh, habitación, estamos acá en el edificio y los vemos todos, eh, están por lo menos respetando y tratando de hacer lo mejor para, para no contagiarse más. Ojalá que todo este video que lo vean en toda Latinoamérica, que eh, no esperen a que el gobierno tome. Eh, las precauciones a que diga así hasta que el gobierno diga que no salgamos yo no salgo, ya tomen la precaución ustedes porque cuando avise el gobierno ya es demasiado tarde, quiere decir que ya hay muchísimos casos, así que toda Latinoamérica a cuidarse eh, tomar su medida de precaución compren alcohol en gel, en mascarilla, compren en las mercaderías porque cuando cierren los eh, supermercados no es lo mismo que acá, acá no falta mercadería, acá no falta nada la gente compra arrebatadamente como si no se vendría el fin del mundo, pero tienen todos los días, reponen en, en los supermercados, no falta. En cambio, si esto pasaría en Latinoamérica, eh, tardarían semanas en volver a reponer eh, todo lo que es un supermercado y ya me imagino el caos que se armaría. Así que tomen la precaución todos los latinoamericanos, de todos los países, eh, cuídense ustedes, prepárense ustedes para una cuarentena porque seguro que todo lo que está pasando acá va a ir para allá seguro así que a cuidarse todo de mi parte nada más luis qué mensaje más importante acabas de decir diego te estaba escuchando y lo estaba yo según lo decía lo estaba pensando Diego. qué, qué importante lo que está diciendo diego sí, Hacerle caso Brilines, sí, sí, sí. hacerle caso no esperéis no sí. esperéis a que los gobiernos os digan que no podéis salir de casa que lo que ha dicho claro. diego cuando lo dicen ya es que hay muchos casos Sí, sí, yo, miren, veces. estuve hablando con mi familia y ya le estuve previniendo a ellos, eh, ya le estuve enviando dinero para que eh, ellos puedan adelantarse a comprar mercadería, cómprense varias botellas de gel de, eh, de, en alcohol, cosa que si no tienen que salir a la calle ya tengan lo necesario, que no los agarre por sorpresa y después tengan que estar a la apurada. Así que todo lo que lo puedan prevenir, no se gasten su dinero, traten de tenerlo ahorrado. El que tiene mucho, bueno, que haga lo que quiera, pero les doy consejos para las personas que tal vez están viviendo lo justo, que tal vez estaban pensando en comprar el vuelo de avión, eh, ahorren ese dinero, ténganlo, cómprense mercadería para que puedan sobrevivir un mes, y cosas que si no pueden salir a la calle ya tienen todo lo necesario como personas responsables. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, Diego, de verdad, muy importante lo que acabas de decir, amigo. Vale. Muchas de nada, gracias. Mejórate, se te y ve buena cara. Por suerte a ti es a las personas que le ha dado que no es grave. Lo malo es que a algunas personas les da más grave. efectivamente. Ya está. Yo que estoy tranquilo, que yo ya estoy completamente curado, no tengo ningún síntoma de nada. Así que gracias a Dios ya estoy bien. Pues muchas gracias, Diego, de verdad, amigo. Estamos en contacto, ¿vale? Gracias. Dale, Luis, nos vemos. Vale, hasta ahora, Diego. Venga, Prilines, Jorge Valencia. ¿tenías claro. la... Jorge, venga, te invito. Mm -hmm. Sí, que te llevo, que te veo que llevas ahí todo el rato. Te voy a invitar, espera. Eh, eh, vale, eh, vale. <risa> venga, Jorge, estás ahí, mi amigo. Dinos, quién sí, dinos, dinos, si eres Jorge y dónde estás sí, sí, y sí, lo que sí. tú quieras decir. Soy, soy, soy Jorge Valencia, estoy aquí en Madrid. Y bueno, Luis, buenas noches a todos, eh, los Prilines, a ti. Vale. Eh, noches, bueno. Jorge. Eh, quería compartir algo. Es, es muy corto, muy breve, pero bueno, eh, mi, mi deseo es aportar todos los días o cada vez que podamos. Mira, con respecto a, a lo de mi trabajo, yo trabajo en un parking, o sea, que ahí hay que ir a trabajar. Entonces, tomé la opción de escribir a la empresa. Y decirles, porque yo no estoy carnetizado, o sea, trabajo con la empresa, no sé cómo será aquí, cómo funciona, pero yo creo que de pronto le puede pasar a varios. Y es que escribí a la empresa que debido a la situación que estamos viviendo, pues hombre, eh, que me dieran una certificación o un carnet, porque es verdad, la policía está eh, deteniendo a las personas y, y les está multando, ¿ya? ¿Sí si me, si me, si me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Jorge. Vale, ok. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, que la empresa inmediatamente me envió una certificación la cual puedo eh, mostrar sea en el móvil o impresa. Y me parece que es muy importante para las personas que se están desplazando, que nos tenemos que desplazar en las mañanas y en las noches, como lo hago yo, y tener pues como esa, esa certificación de que vamos bueno, nos desplazamos, ese es nuestro trabajo. Eso por ese lado. Lo otro. Eh, quería, dentro de, de, de este tema, aconsejarle a las personas sobre los currículums que he visto que está ocurriendo mucho. Es la terminología que se utiliza en los currículums acá. Es totalmente diferente a las... A, a las hojas de vida que nos, normalmente en los países latinoamericanos le llamamos hojas de vida, pero que es currículum, entonces que tengan muy en cuenta eso, porque ya he hablado con varias personas donde su currículum tiene unos términos que ni las máquinas que filtran esas, esos currículos lo identifican, ni lo van a entender eh, muchas personas. ¿Sí? Sí, sí. Eh... Vale. Lo que pasa, Jorge, que hoy sobre todo sería un poco importante hablar del tema del, del vídeo, amigo. Sí, sí. Eh, te he perdido aquí, no sé yo cómo... A ver, es que no sé, aquí, no sé. Pues, no, sí, sí, porque te, porque yo yo me veía en, en la pantalla y de un momento a otro... Sí, no sé qué ha pasado, ha sido cosa mía seguro, que te <risa> sí, bueno, sí, escucharte, sí, es hemos escuchado todo, ¿eh? Escucharte, hemos escuchado vale, todo. vale pero ahora mismo vale, no, sé, vale. no sé cómo volver mira a en aquí estoy mira tocar dos veces la pantalla de Jorge Luis ah muchas gracias Diego <risa> Luis eso es un aprendizaje donde es que hasta, hasta es Diego, bueno reírnos Diego ¿no? es el maestro ¿eh? <risa> pero es bueno, una gran mira, herramienta voy gracias voy a, a Diego sí. voy a, gracias Diego escucha que Jorge que, algo más que quieras decir que Sí, bueno, y, y, y, y sí, con respecto a lo del virus, que esa es la idea, el hombre Luis, yo he visto en el metro y en, y en muchas partes en la calle personas con mascarilla que de verdad, verdad, da es asco. Asco las mascarillas, o sea, como que las usan, reusan y reutilizan. Que y casi es y peor es. la mascarilla que no lleva. Sí, ¿no? Que, sí. Está, que la han tocado la han sido otros y se sí, la siguen sí, poniendo, sí. quieres decir, ¿no, Jorge? Sí, claro, se ve ajada, se ve ya fea, se ve, da asco, de verdad. Entonces, eso no tiene ningún sentido también. No, para nada. Igual que lo de los guantes he visto un vídeo uh -huh. de cómo quitarte los guantes que no vale ir con guantes sí, y luego correcto. quitártelos así y así porque ya te estás contaminando la mano otra vez claro que el, sí. el próximo vídeo me pongo unos guantes y os enseño cómo hay que quitárselos que lo, que lo he visto yo en otro vídeo y estaba muy, muy interesante lo decía uno del samur qué recomendación bueno, le okay. darías a los PRIXLINERS jorge ya que estás ahí que, que, que, ahora desde pues luego no, la nada de viajar verdad Sí, no, no, no, no, no. Es que es que es increíble, pero a ver, hay, hay personas de otros países que no, no están dimensionando la situación en España, ¿cierto? Igualmente, eh, en mi país, yo les estoy enviando toda la información, los noticieros de acá, porque es que an, eh, al iniciar esto decían, no, qué paranoia, y a mí me dijeron algunas personas, ay, usted también está paranoico. Yo le dije, no, paranoico, no, espere, ¿verdad que esto se va a ir creciendo? porque Porque es algo real. Llevamos sí, entonces... casi 10.000 casos. La última vez que lo he leído hace media hora, nueve mil y pico casos. Igual ahora ya llevemos 9.000 en España. Está diciendo Jesús en el chat de YouTube que Pekín se ha ofrecido a enviarnos a España medicinas y, y material. Sí, sí, es que es verdad. No es broma, es. ¿eh? Hombre. La, la, la, eso no es una broma, es, no es una broma. Y lo es estamos que, ¿Sabes lo que lo... pasa, Jorge? Perdona que te interrumpa. Sí. Que es que, claro, cuando sí, en tu sí. país tienes 30 casos, como nos pasaba aquí, 38, 50, pues no le das importancia. Sí, sí. Pero es que luego esto Exacto. va geométrico, geométrico, geométrico. Insisto, el consejo Correcto. que os ha dado Diego es básico: empezar a protegeros ya, desde ahora mismo, Prilines. Que yo era ver el vídeo que hice del virus hace dos semanas y era de jajaja ja, ja. Y ahora que lo estoy viendo, sí, sí. cuidado, Prilines. Y, y entonces, por eso, una recomendación muy importante para todos los que estamos en este, en este canal, es, hombre, eh, transmítale a su familia la información de acá, los noticieros, cómo se está viviendo la realidad aquí y eso es una manera también de que nuestras familias, pues... Eh, empiecen a hacer lo que lo que decía diego de su familia sí, es a concientizar que bueno eh, si ¿sí aquello no pues yo sí porque yo me quiero cuidar porque yo me quiero proteger y es eso o sea que no tenga que ocurrir lo que ocurrió en italia lo que está ocurriendo acá para que en nuestros países hombre mmm, le presten atención a eso aunque pues bueno yo escuché por ahí al presidente ya dejando unas medidas mmm, preventivas que es muy importante <risa> Pues Jorge, mmm, muchas gracias, tienes toda la razón lo que estás diciendo. Prilines, no lo dejéis para mañana, de verdad, aunque tengáis pocos casos, mmm, hace, hacernos casos. Bueno, por lo menos nuestra opinión, no somos médicos, pero como ciudadanos, os lo estamos diciendo, ¿vale? Y, y hay un refrán muy, muy cierto que dice Luis es guerra avisada no mata soldado y hay que llevarlo a, a la práctica, ¿no? Así, así es pues jorge muchas bueno. gracias por haber participado amigo escucha prelines vamos a acabar ya el vídeo para no se ternice porque es que estoy pensando que tengo que ir a, a instagram eh, si queréis, el que quiera, el que se haya quedado sin participar en media hora, eh, estoy en el vivo en Instagram, ¿vale? Y vamos a hacer más vídeos de estos. No sé si prometeros que en mañana. En vivo en Instagram, no, ¿cómo seas? Pero vamos a hacer. No vale, mm, muchas gracias a todos los que habéis estado ahora mismo en el vivo. Muchas gracias a los que veáis luego el vídeo, ¿vale? Ponerle un like, por fin, si os ha gustado. decírselo, como decía Jorge, a todo el que conozcáis que crea que podamos ayudar. Decirle que se proteja que se una al canal, que le dé a la campanita para que siempre que emitamos en directo lo sepáis. Y PrisLine siempre emite en directo, ¿vale? Y el que no esté en Telegram ahí estamos las 24 horas, ¿vale? Somos de todo el mundo sin un, ningún tipo de ánimo de lucro ni. Somos gracias. De muchas gracias a todos PrisLines, ¿vale? Que. A usted, don Luis. A todos, muchísimas gracias a todos amigos, ¿vale? Nos vemos en muchas el próximo. Muchas gracias igualmente. Gracias a todos amigos, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno. Chao, chao, chao a todos, chao. Chao, chao. chao.